Hablando con Jesús Podcast Hola mis hermanos de cristianos de la gloria aquí en Hablando con Jesús un nuevo año comenzando las nuevas nuevas del reino de los cielos las nuevas buenas de su reino de los cielos siempre ando en la gloria, y la honra y el poder del Señor hoy con un nuevo año una de la primera misión de este año, siempre darle la gloria y la honra al Señor por permitirnos darle la gloria y la honra al Señor, de no cansarnos de ser esa luz en las tinieblas, sal en el mundo. Sabemos que estamos en tiempos posteros, momentos de que cada día estamos luchando con muchas cosas que se ven en el mundo, cosas, cosas que vemos, cosas que oímos, cosas que sentimos. Es por eso que el Señor hoy nos viene a hablar y está hablando con Jesús, Podcast. Durmiendo con el enemigo, ese enemigo que es nuestra propia carne. Mis hermanos de Cristianos en la Gloria. Querido oyente también que nos escuchan por Cristianos en la Gloria Radio. Un saludo grande y poderoso desde aquí de los estudios de Cristianos en la Gloria. Y siempre a darle la gloria y la honra al Señor. 2022 que el Señor se glorificó uh, en, el, en ese diciembre de 2022 maravillosamente a través de Mundipaz. La apuntación que el Señor puso en nuestros caminos y leamos la gloria y la honra al Señor porque eh, no esperábamos esto realmente y, y este año el Señor que se haga como siempre, cada día su voluntad en, cada, eh, en nosotros y siempre pidiéndole al Señor que cumpla los anhelos de nuestros corazones y siempre que nuestro testimonio diga mucho más que lo que se habla con estos labios y es por eso que el Señor en, esta, en, este, en este domingo aquí en Hablando con Jesús podcast en este comienzo de año este 2023 el Señor tiene cosas maravillosas para cada uno de vosotros ya depende lo que uno quiera eh, si tú quieres seguir de gloria en gloria nivel en nivel, si quieres mantenerte ahí bueno, decisión tuya el Señor no obliga a nadie pero si tú quieres más, el Señor te va a demandar de acuerdo a los talentos que tú quieras, el Señor te los va a dar pero el Señor te va a demandar multipliques esos talentos, mis hermanos, de Cristo en la gloria. Y por eso, en este Hablando con Jesús, el Señor nos habla durmiendo con el enemigo, ese enemigo, como una vez más, que lo dije hace unos segundos, es esa carne que cada día luchamos. Y, y hay muchas cosas del mundo que realmente, una vez más, tú quieres estar más con, con el Señor, tener más encuentro, tú, pues el Señor siempre va a estar contigo, el Señor siempre va a, a respaldarte, pero si quieres tener más ese tú a tú con el Señor. Tú no necesitas de intermediarios, de terceros. No, el único intermediario es Cristo Jesús en tu vida para llegar al Padre. Y ese conocimiento que, una vez más, como lo hablamos en el, en el 2022, a través de su Santo Espíritu, y ese durmiendo con el enemigo que es la carne del Señor, nos lleva a 2 Corintios capítulo 10 del versículo 3, que nos dice, pues, aunque ande, andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya esta carne pasa a un segundo plano, mis hermanos de Cristianos en la gloria. Ya esta carne, bueno, hay que morir a muchas cosas. ¿A qué necesitas morir? Bueno, el Señor te está poniendo en la mente en ese momento, ¿a qué tienes que morir en tu corazón? ¿Qué, ¿A qué tienes que morir? ¿Qué realmente te va a acercar más a Dios? ¿Te va a acercar más al Hijo? ¿Te va a acercar, te va a hacer a acercar más al Espíritu Santo. Tú quieres llenarte más de su presencia. Tú quieres ver lo sobrenatural. Tú quieres que cada día que donde tú estés, el Señor te te ponga eh, eh, como dice, cuando tú estás con los en los secretos, el Señor te va en, a, a, a se va a glorificar a través de ti en público. Entonces ese anhelo de tu corazón, tú lo quieres. Tú dirás claro que sí. Pero en listo, entonces muere a muchas cosas de la carne. ¿Qué te está impidiendo que el Señor no cumpla ese anhelo? Porque una vez más, como lo decía en la segunda carta a los Corintios 3, pues aunque andamos en la carne, vemos muchas cosas. Vemos a los jóvenes como hoy hablan hoy en día. No, ya mejor dicho, cuando uno escucha a un joven o, o no un joven, cualquier persona. No sé, te hablo, no, yo te digo en general, ya es con groserías, no hay, no, hay una, no hay una conversación sin una grosería. Es impresionante, es impresionante. Y sabemos que hoy la pornografía, hoy en día son los celulares, que se ven cosas tremendas, desafortunadamente. Y hoy la gente está con los celulares pegados con los celulares. Sabemos que los celulares son buenos. Y podemos usarlos de una manera sabia en el nombre poderoso de Jesucristo. No todo es malo, no todos lo vamos a satanizar, claro que no. Todo se puede usar de una manera, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios o aquellas personas que quieren conocer a Jesucristo como su Señor, bueno, van a ver ese video, van a ver ese predicador que el Señor puso en ese momento, en ese instante, ¿para qué? Para que recibiera o ella recibiera esa palabra. En el nombre poderoso Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos lleva a esa profundidad de, es, de esos océanos. En esa profundidad que el Señor nos quiere decir, pues que andamos, eh, pues aunque andamos en la carne, no militamos según, según la carne. No sé, cuánto, no sé cuánto tiempo llevas en los caminos del Señor. Si llevas dos días, cinco, un año, dos años, tres, no, no sé cuánto llevarás. Pero hay algo maravilloso que. Cada día el Señor va transformando tu carácter, algo que al Señor no le agrada. O hay algo que, una vez más, ese enemigo que es la carne no está dejando que el Señor cumpla un anhelo de tu corazón. ¿Qué será tu anhelo? No sé. Pero comienza a reflexionar, comienza a hablar con el Señor y decirle Señor, ¿qué me están pidiendo a que yo reciba esa bendición? Y que yo pueda realmente seguir al próximo paso, al, al, al siguiente nivel. Uh, a ese second level. A ese, a ese siguiente nivel. A ese segundo nivel que el Señor quiere para ti. Pero el Señor está diciendo, pero es que no te puedo llevar al próximo nivel. Porque tú todavía estás en la carne y si te llevo al próximo nivel, mejor dicho, te voy a perder. Y es por eso que aquí en esta carta, en esta uh, epístola la segunda de los corintios nos habla uh, pues aunque andamos en la carne y esa carne cada día mis hermanos estamos luchando el que diga que ya mejor dicho la pasó, no es un mentiroso cada día estamos luchando y, pero no militamos en ella, hay muchas cosas que ya uno dice no, esto no me hace yo, esto me aleja más del Espíritu Santo yo necesito tener más llenarme que, que rebose esta copa de su presencia, que ese aceite rebose en cada uno de vosotros, es lo que quiere el Señor. Por eso, eh, cuando militas en la carne, eh, eh, no militamos según la carne, eh, es que tú tienes que dejar muchas cosas, mis hermanos. ¿A qué estás dispuesto a dejar? ¿A qué estás dispuesto a hacer para, para el Señor? Porque lo primero, segundo y tercero y cuarto y cinco uh, quinto, sexto, séptimo, es el Señor. Después vendrá lo otro. Pero ¿a qué estás dispuesto? Claro que sí que el Señor nos ha transformado. Claro que sí, maravilloso, gloria a Dios. Pero ¿qué falta? ¿Qué falta? Para que el Señor te dé esa bendición o ese anhelo de tu corazón. Para que tú puedas realmente decir, Señor, gracias Padre Celestial, porque... Cumpliste un anhelo de mi vida Cumpliste un anhelo, no sé Un trabajo o tu propia empresa eh, No sé ir Viajar a otro lado O ir hasta, hasta propio Israel Y conocer donde su hijo caminó Andú, Cuando estaba aquí En la tierra Entonces una vez más mis hermanos no sé qué se están pidiendo porque la misma palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne es, nos está diciendo el Evangelio de Juan. Y continúo diciendo este versículo, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando ya somos transformados, cuando ya hemos realmente entendido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que por él Únicamente podemos ir al Padre Mis hermanos Hay que dejar Hay que morir a muchas cosas Porque ya andamos en el Espíritu La carne pasa a un segundo plano No sé qué te impide Pero comienza a hablar con el Señor y El Señor te va a responder Y cuando el Señor responde Responde de una manera A veces uh, Como curiosa y es por eso que el Señor en esta, en esta emisión de la Quien Hablando con Jesús Podcast está diciendo, yo te necesito más en lo espiritual, que te metas más conmigo, porque estás en la carne. Hoy vemos, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente de Cristianos en la Gloria Rayo también que la gente, hoy los cristianos justifican muchas cosas para estar en lo del mundo. Vemos un cristianismo que realmente está en la carne, ese enemigo que están durmiendo con la carne, eh, eh, que es la carne, están durmiendo ahí y que realmente no ha entendido que todo lo justifican. ¿Para que Quiero ser parte del mundo. Pero tú ya no eres parte del mundo. Hay cosas que ya no debes hacer que el Señor te lo está poniendo en tu corazón. ¿Quieres eso sobrenatural? tú de pronto querrás ver eso, ese fuego, esos, ver esos truenos, no, el Señor no va a hacer eso, el Señor va a hacer algo natural, porque el Señor va a hacer cosas diferentes, Él no va a hacer de pronto lo que hizo con, uh, con Abraham, con uh, el, el, el, Elías, Eliseo, no, va a hacer algo diferente porque Dios es un Dios de cosas nuevas, y contigo de pronto en ese empleo, en esa empresa, eh, donde te lleves, estés trabajando al Señor, hacer algo sobrenatural pero hoy vemos muchos gritos mucha humanidad eh, mucha mucha cosa de hombre que realmente la gente está durmiendo con el enemigo su propia carne que es difícil dejarlo sí, señor es una es una adicción es yo te le, yo te voy a poner yo soy un, un, un ejemplo, no me gusta hablar de terceros, al comienzo del año 2022 comencé, estoy comenzando un proceso de dejar el azúcar, fue, está haciendo un proceso difícil, pero cada día trato y trato y trato, pero al comienzo me fue difícil, hoy te puedo tomar un café sin azúcar, pero hay veces que necesito azúcar, pero ha sido una lucha y voy en esa lucha cada día más hay gente que le encanta el pan hay gente que le, gasta, le gustan las bebidas oscuras y ese es otro proceso que ahí vamos y vamos luchando con eso el azúcar es, eh, científicamente se mira que es peor que la, coca, que la cocaína entonces son procesos que vamos ahí en la lucha y en la lucha ahora yo te digo si estás conmigo, si eres un adicto al azúcar ahora yo me pregunto cómo vas con lo de la carne buscas una excusa para estar ahí con lo del mundo no es que estemos únicamente con los sanos claro que no, tenemos que estar con los enfermos como lo puso el ejemplo de ejemplos Jesucristo porque de aquellos vamos a, a, a ponerle esa semilla porque el que va a sacar la cosecha es el Señor somos esos instrumentos que el Señor quiere usar, mis hermanos, y por eso el Evangelio de Juan 3.16 lo dice, lo que es nacido de la carne es, no sé si tú llevas en un, en un cristianismo de carne y no lo llevas del espíritu, y por eso el título es durmiento con el enemigo, esa carne que no realmente no te deja uh, realmente acercarte, a ese Dios vivo de poder. A ese Dios que realmente quiere hacer lo sobrenatural en ti. A ese Dios que realmente quiere hacer a algo maravilloso. Llevarte en lo sobrenatural. Llevarte a ese segundo seco, uh, nivel. A ese segundo nivel. En el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Aquí conozcas esa verdad. Ese segundo nivel es que te, te instruyas. Eh, pone práctica lo que dice a palabra que Nos cuesta esa una vez más, perdona que sea repetitivo, claro que sí. Como me está costando dejar el azúcar, y ahí voy en ese proceso. Yo le digo, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, eh, a cada día a bajar ese azúcar, Señor. Y yo sé que el, el Señor me va a sorprender. Y, y yo estoy poniendo mi parte, y, y yo tengo un propósito de ese año con el azúcar, y yo sé que voy a lograr bajarla más bajarla más, ese es mi gran propósito para este año, ante todo es conocer más de Cristo morir más a, a las cosas de la carne y que lo espiritual sea lo primordial, ese, ese acercamiento al Señor por eso ese durmiente con el enemigo a veces mis hermanos cristianos en la gloria igual de acercarnos a, a Cristo, nos aleja de Cristo abremos nuestros corazones abremos esa puerta al Señor en el nombre poderoso de su nombre y por eso también la palabra en Juan, capítulo 6, versículo 56, nos dice, El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Tú realmente permane permaneces en Cristo Jesús? ¿Tú realmente estás dejando muchas cosas? ¿Tú realmente estás comiendo? Esa, eh, estás, cuando, cuando aquí dice el evangelio de Juan 6, 56, El que come mi carne y bebe mi sangre, estás reconociendo a Jesucristo como su tu Señor, realmente tu testimonio está haciendo mucho más de lo que tú dices, una aleluya, que, eh, hermanito, hermanita, que no sé cuánto. ¿Qué está pasando ahí? ¿O es tu, tu carne de hipocresía? Eres uno en la casa, otro en el trabajo y otro en la iglesia o en el templo. Y es por eso que el Señor, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, que el Señor nos está diciendo, si nosotros permanecemos en el Señor, el Señor va a permanecer en nosotros. Ya van a haber muchas cosas que ya nos van a agradar. Pero si el Señor nos pone en esos lugares, no justificando muchas cosas, ya tú vas a decir, Señor, heme aquí. Heme aquí como lo decía el profeta Isaías. Pon ese carbón en, eh, en mis labios, Señor, para ser cada día más puro. ¿Tenemos defectos? Sí, Señor. Mi hermano, mi hermano. Claro que sí. Pero cada día, buscando que ese enemigo, que es la carne, necesitamos superarlo. Dejar esas cosas, que esa carne, mejor dicho, nos están alejando del Señor. Pensamos que estamos bien. Pero realmente estamos mal. Así que, como seres humanos, como mortales que somos, cada uno de nosotros necesitamos mirar quién, quién nos está dejando que ese enemigo, que es la carne, nos pare a seguir en lo más en lo, en lo espiritual. Yo creo que si Cristo viniera hoy, serían pocos los que no iríamos poquitos pero el Señor está eh, esperando que haya más, más, más pueblo, más pueblo realmente, llenándose de su presencia buscando pero vemos unas generaciones que se están perdiendo chicos, chicas que realmente se les habla de Cristo y no te puedo decir por micrófono eh, por el micrófono por el, si estás viendo por el Facebook o por el YouTube, no te puedo decir por qué. Porque son palabras fuertes. Son palabras de mundo. Y, y es por eso que el Señor está diciendo: necesitas comenzar a mirar cómo ese enemigo te está controlando. Cómo ese enemigo te está alejando de mí. Cómo ese enemigo realmente. No está dejando que conozcan la verdad, porque esa verdad no se está haciendo libre. Y, ese, y esa verdad, como dice en Oseas 4:6, que ese mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Si fuéramos salvados por obras, mis hermanos, te lo, te lo digo, ya mejor dicho, uno se declararía salvo. No únicamente por obras sino también por esa parte espiritual, esa pureza. Yo creo que de un 100%, cuando venga el Señor y nos lleve a su presencia, nos faltará a todos un 95%. Un 5% únicamente haríamos. Y ese 5% es mucho. Es mucho. Sería menos, pero quiero dar un poco de esperanza a todos. Y es por eso que el Señor también, nos dice en Romanos 8:8 que y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y volvemos a lo mismo: vemos un cristianismo que está justificando haciendo cosas que no le agradan al Señor. Oh, no, si sí está bien, podemos hacerlo, podemos hacer aquello, lo otro. Pero el enemigo se está riendo, ah, está cayendo en la trampa. No se van a ir, No te estoy asustando, pero hay cosas que ya no deberían agradarte. Ya es decisión de cada uno saber qué es lo que le agrada y no le agrada al Señor. ¿Quieres saber más? Comienza a leer la palabra de Dios. No te estoy juzgando, no te estoy criticando, sino te estoy diciendo, comienza, abre los ojos para este 2023. Y comienza realmente a, a, a decir, Señor, muéstrame qué, qué te agrada o qué no te agrada. ¿Qué debo hacer o qué no debo hacer? Para acercarme más a ti, Señor. Para ser cada día un mejor ser humano. Para ser es eh, esa luz en las tinieblas. Para ser esa esas sal en el mundo. Para que podamos poner esa esas esas sazón del Evangelio. A, aquellas, a, a cada persona que no te conoce, Señor. Es lo que quiere el Señor en esta hablando con Jesús por qué es? nos está llamando la atención a que comencemos un nuevo año vemos, vemos cosas que no le agradan al Señor y sabemos que viven cosas peores pero siempre poniendo la confianza en Cristo Jesús podamos lo que podamos ver, violencia eh, robos, maldad se va, se va a incrementar pero eso no nos debe asustar porque debemos de confiar que Jesucristo ha vencido al mundo a ese mundo, al Padre de las tinieblas, lo ha vencido. Y se, en Jesucristo lo derrotó hace dos mil años. Es por eso que tenemos esa fe, esa convicción. Y tenemos una promesa como se la, como se la hizo a, a Abraham, el Padre de la fe. Que él tendría muchas generaciones, muchos hijos, mucha descendencia. Y también tenemos esa fe y esa convicción de que nuestros familiares llegarán a sus pies, lo reconocerán. Hace mucho tiempo oraban por mí, hace mucho tiempo estaba perdido, hace mucho tiempo a mí yo me reía cuando me hablaban de Jesucristo, me burlaba del Señor. Pero hoy en día le agradezco al Señor en la transformación que está haciendo en mí y lo que ha hecho y lo que falta por hacer. Porque no darme cuenta que estaba durmiendo con ese enemigo que es la carne. Es tremendo, mis hermanos. Y es por eso una vez más, hermano 8.8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo tú puedes agradarle a Dios? Ser hipócrita ser un fariseo tú tienes que basarte en lo que dice Dios no va a agradar a los demás si tú quieres agradar a los demás pues apaguemos las cámaras apaguemos la luz apaguemos todo, digámosle Dios Dios, puede ser mi voluntad y ya el Señor va a decir, listo, haz tu voluntad Haz la voluntad tuya, yo te la respeto, pero después no me vengas a buscar, porque cuando llegue el momento que me vas a decir, ay Señor, no, va a ser muy tarde, yo te di muchas oportunidades, te va a decir el Señor, te busqué, y el Señor te, te dirá, te busqué, te perdoné, a pesar de tus eh, de las promesas que tú me, has, que tú me has decías, no me las cumpliste, pero yo te amaba, yo te buscaba, pero tú buscabas pretextos, pero tú justificabas todo, yo quería darte más, y tú de pronto, o yo diría, o también yo diría, pero ¿por qué no hice eso? Ese sentir me decía, no más. Pude haber cumplido esto Pude haber cumplido aquello Pero cada día vamos aprendiendo Y cada día El Señor quiere que moramos A esa carne Ese durmiendo con el enemigo Es esa carne Si tú sigues a, Militando en esa carne Mis hermanos Te lo digo tu vida eterna no va a ser una vida eterna hermosa, sino no ese el lago de fuego. Y no es para asustarte, es para comenzar un 2023 y decirte, el Señor quiere muchas cosas para ti y para tu familia, para vuestros amigos, para vuestros compañeros. Así que comencemos realmente a morir a muchas cosas. en que tu forma de comportarte, de hablar, de actuar, eh, de vestir, de todo... diga mucho más que diciendo sí, soy cristiano o cristiana y que se te niegue la boca pero tu actitud dice otra cosa ¿Somos, cometemos errores? claro que sí porque somos otros somos seres humanos pero que eso es lo que cometimos hace dos días o tres días o un mes o el año pasado o hace siete años no vuelvas a repetirlo que eso te sirva mejorar cada día más que tú te, eh, eso te enseñe a que cada día debemos depender de quién, del gran yo soy que dio a su hijo y que su hijo nos ha dado su santo espíritu para que aprendamos cada día mi fe y, la convicción, mi, fe y mi convicción es que yo lo, lo voy a ver mi familia lo va a ver tenerlo, es tenerlo cara a cara y ver es sentir su presencia yo lo tengo claro y no me quiero quedar yo quiero yo sé que nadie se quiere quedar pero este 2023 el Señor quiere hacer algo diferente pero está en cada uno en marcar esa diferencia el Señor actúe como tú eres, vas a ser ese gran instrumento en el nombre poderoso Jesucristo por eso que ese durmiendo con el enemigo ya esta carne te va a decir no quieta ahí no más Tengo el, ya el Señor me está ayudando a tener el control de ese carro de esas cosas que no le agradan a ese rey que pagó un precio por mí entonces eso es lo que quiere el Señor mis hermanos de la gloria que realmente comencemos a ser espirituales porque Dios busca un espíritu y un pueblo que le adore en espíritu y en verdad es lo que quiere el Señor No un cristianismo No un pueblo de Dios Que únicamente lo utiliza Cuando ese Dios como lo hemos hablado Ese Dios bomba Realmente Necesitamos poner En segundo plano esa carne. Mis hermanos en la gloria Querido oyente Y es por eso que en este hablando con Jesús En este comienzo de año El Señor quiere que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 Un corazón de carne, un corazón de perdón, un corazón de, de que en 2022 tuviste de pronto rabia, de que de, de pronto tuviste amargura, de que de pronto tuviste algo que te mantenía ahí. Y tú, el Señor te dice: Olvídase 2022, olvida tu pasado y vamos a comenzar 2023. Algo diferente, porque estabas en la carne en 2022. En este 2023 vas a dejar que yo haga mi voluntad en ti te dice el Señor que se haga la voluntad cada día, cada minuto, cada segundo del Señor en ti no nuestra voluntad antes hacíamos nuestra voluntad y te salían bien las cosas, tú dirás al comienzo sí, pero después como que todo se volvió como una bola de nieve y, y al final se destrozó y comenzó a hacer desastres, comenzó a tumbar árboles lo mejor dicho o como se desborda un río. Comenzó todo iba tranquilo, pues después ¡chu! esas aguas turbulentas destrozaron todo. Y a veces eso nos pasa, vamos como en ese río calmados, que todo nos sale bien, y entonces pues ese problema se vuelve todo turbulento y comienza a destruir otras cosas, otras vidas. Y por eso te dicen, es aquí Ezequiel, es el Señor, el 36, 26, anótalo el Señor te va a dar un corazón de carne y no de piedra. Confiemos en el Señor. Entremos en esa barca. Al entrar en esa barca tipifica, mis hermanos los cristianos en la gloria, querido oyente, que no vamos a estar exentos a que hayan problemas. Esos problemas es ese desierto donde tú estás caminando. Es, es ese desierto donde el Señor es, necesitas tu ser procesado, moldeado, es lo que quiere el Señor en cada una de vuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo, y es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, quiere que realmente eh, tengamos ese corazón de, de, de carne, te voy a leer otra vez este versículo porque es maravilloso, os daré un corazón nuevo, mira el Señor Está cumpliendo su promesa y vemos personas que realmente quieren ese corazón nuevo. No dejes de recibir ese corazón nuevo. Porque ese es un, eso es un regalo, es una bendición que el Señor te está dando en este 2023. Un corazón nuevo, recibe ese corazón nuevo. Se va toda amargura, toda tristeza, todo pasado, todo espíritu que te está recordando. se va fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Y continúa diciendo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Va a haber un renacer, va a haber algo maravilloso que el Señor quiera hacer en vuestras vidas. Precisamente yo le, le contaba ayer a alguien: cuidado con las decisiones que vayas a tomar, porque esas decisiones son lo que va lo, lo que va a, va, van a decidir un futuro en tu vida pero esas decisiones que hagamos hoy durante este año las consecuencias van a ser buenas o malas así que mis hermanos de cristianos en la gloria aquí en hablando con esos podcasts a través de youtube facebook o cristianos en la gloria radio nos dice nos sigue diciendo el señor en ese capítulo y quitaré de, de, de, de vuestra carne el corazón de piedra esa amargura esa falta de perdón ese carácter eso que no te deja procesar eso que tú estás dejando que la carne y que hoy en día hagamos esto porque para estar bien con el mundo no, no más ¿quieres agradar, agradar a Dios o al mundo? No puedes agradar a dos señores. Y la misma palabra lo dice. El Señor no quiere tibios. Eres frío o caliente. La decisión está en cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado ese libre albedrío que no hemos sabido manejar pero después no vengan lágrimas, que, pero que esas lágrimas sean de alegría, esas lágrimas sean de satisfacción, decir, estoy, estoy llenando de su Santo Espíritu, me estoy llenando de su presencia, estoy siendo diferente, estoy siendo transformado, pero si quieres llorar porque quieres soltar todo ese pasado, hazlo en este momento, hazlo en este instante o en esta semana Oh, si te acordaste Comienza a llorar Suéltalo en el nombre de Jesucristo Él es el único que puede procesar tu vida Él es el único que puede ayudarte a procesar A, a que tú le entregues esas cargas Le entregues esas cosas que tú, yo Cualquiera no puede El único que puede llevar esas cargas Y pagó un precio es Jesucristo Él es el único, mis hermanos y es por eso que el Señor está diciendo Entrega, mis cargas, todo, entrega tus cargas Entrégame tus problemas Entrégame todo Que yo te, te daré descanso Aunque ande en valles, de, en valles de sombra y de muerte te Dice el Señor No temeré Mal alguno Porque ese Dios vivo de poder Pagó un precio a través eh, Mandó a su Hijo A través de su Hijo y nos ha da dado una vida eterna y continúa diciendo yo os daré un corazón de carne recibo esta palabra Señor recibo esta palabra y tú la recibes en el nombre del poder de Jesucristo y vamos a comenzar a morir más esta carne y dice Señor haz tu voluntad en mí aparta todo lo que no te agrade Señor para que yo pueda recibir esas bendiciones Esos anhelos de mi corazón Y poder decir Yo soy un hijo de Dios No soy un hijo del mundo Y fuimos adoptados por el Señor Por la misericordia de su Hijo Saber que a través de su Hijo Nos está viendo y está diciendo No veo pecado qué hermoso es el Señor, qué maravilloso. Y que su Santo Espíritu, sentir el gozo de su Santo Espíritu, lo que quería decir. Gálatas 6.8 también nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Escucha esto, te lo repito. El, porque el que siembra para su carne, de la carne se corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se vida eterna. Te lo dice en Gálatas 6, 8. Y una vez más, el Señor te da el libro al podrío en este 2023, comenzando. Y te dice, ¿Quieres sembrar para la carne o quieres sembrar en el Espíritu? Porque si siembras en el Espíritu, vas a tener vida, eter vida eterna. Porque si siembras en la carne, vas a tener una vida Para toda una vida de muerte. Así que comienza a tener más esos encuentros en lo secreto con el Señor. A decir, en esa hermosa oración que el Señor nos dejó como ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor, gracias por eso. Perdona nuestras ofensas, porque también, y yo cambio aquí, no deberíamos cambiarlo, cada día estamos aprendiendo a perdonar a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Señor. Líbranos de ese mal, Señor, de esa carne que realmente queremos sembrar en el Espíritu para tener esa vía eterna en el nombre poderoso de Jesucristo y es por eso mis hermanos de Cristianos en la Gloria querido oyente de aquí hablando con Jesús Podcast a través de Cristianos en la Gloria Radio y a través de esas, estos hermosos videos que, que nos están viendo siempre dándole la gloria y la honra al Señor que no vamos a cansar de, de hacerlo, si es la voluntad del Señor una vez más, siempre haciendo la voluntad del Señor, Señor eh, qué palabra tienes para hoy no tienes palabras, sí tienes palabra y gracias a Dios me ha dado muchas palabras pero siempre espero el momento que me diga necesitas predicar esta precisamente había hecho una misión especialmente para esto, en un lugar especial pero algo pasó no era el momento, no era el lugar este era el momento este era el lugar para darle la gloria y la honra al Señor y porque el Señor quería realmente que esta palabra llegara para este 2023. Para este pueblo que realmente recibiera ese corazón nuevo que el Señor te está dando de carne. No ese corazón de piedra que te tenías en el 2022 diciendo, voy a justificar todo para caerle bien a todo el mundo. No, tú necesitas caerle bien, es al Señor. Porque hoy el mundo te agrada, mañana te una patadita en la colita y chao el Señor siempre va a estar en una vida eterna una vida eterna por siempre mis hermanos que se nos y una vez más no te estoy diciendo que te alejes de, de aquellas personas malas el Señor va a poner palabras te va a poner en, en momentos en instantes que debes hablar con personas que de pronto están en el mal camino y en esos momentos el Señor va a poner palabras. pedamos sabiduría al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo te amamos te glorificamos amado Rey en el nombre poderoso de tu nombre, Padre Celestial, Padre de la Gloria te amamos, yo te pido por cada uno de estas, de estas personas que nos ven que nos escuchan Señor te agradezco Padre Celestial no queremos ser como lo digo y perdona como lo voy a decir no, queremos, no quiero ser uno más del montón hay muchos hay muchos que se quieren subir a, a, a un púlpito a un altar, a únicamente llenarse de fama, llenarse de de, de, de dinero no mi interés es que más almas lleguen a Cristo y si soy bendecido en la parte más de gloria a Dios, pero eso ya pasa un segundo plano mis hermanos mi interés es llenarme más espiritualmente y si llego a, a partir mañana diría Señor, gracias me traíste a casa y pues se cumplió lo que tú querías como instrumento en la tierra. Que cada día, cada joven que conozco, porque últimamente estoy con muchos jóvenes, realmente conozco al Señor Dios vivo y de poder, que esos jóvenes realmente y algunos jóvenes han sido tocados. Y le agradezco al Señor porque me ha usado como instrumento. Le agradezco por su misericordia. Y cada día le pido al Señor que entre más me dé, más humilde sea. Es lo que cada día debemos de pedir y que se haga una vez más su voluntad en cada uno de nosotros. Glorificándolo, amándolo. Hay cosas que hacemos que de pronto no nos damos de cuenta, pero cometemos errores, somos seres humanos. Pero eso no justifica que vamos a, com a, a seguir cometiendo las mismas tonterías, o como yo lo digo colegialmente, las mismas burradas. Entonces el Señor quiere un cambio genuino, un cambio para este 2023, porque una vez más el Señor nos ha dado un corazón de carne, lo no dice en Ezequiel 36, 26, porque en el 2023, 26, alguien de pronto tenía ese corazón de piedras, amargura con el hermanito, con la hermanita, o loco, no sé con quién lo teníamos, pero ya, deja esa peleadera, deja ese chisme. Alguien uh, puso. En, en, en su, un amigo puso en su en su estado de whatsapp, porque la gente es chismosa yo le respondí porque la gente no le gusta leer la palabra de Dios, si realmente la gente ah, entendiera que el chisme no le agrada a Dios y leyera la palabra del Señor te lo digo, todo este mundo sería diferente pero la gente prefiere, prefiere leer o estar 15 minutos en whatsapp o viendo tonterías va a destruirse en la palabra de Dios yo sé que todo tiene su, su, su tiempo todo tiene su momento claro que sí hay momentos que tú puedes mirar tus videos pero cuidado los videos que tú vas a ver videos que te edifiquen en el nombre poderoso de Jesucristo no te que te hagan perder realmente el camino la música hoy en día es la otra, la pornografía de este siglo. ¿Cómo se desagrada a una mujer? Hoy se trata mejor a un perro que a un niño. Pero bueno, que Dios tenga misericordia en cada uno de nosotros. Y porque estamos recibiendo en este 2023 un corazón nuevo. Y que ese corazón nuevo nos va a ayudar cada día a morir a ese enemigo que es enemigo ya nos va a poder controlar en el nombre de Dios, Jesucristo. Vamos a estar más en el Espíritu, vamos a estar más en su presencia, vamos a estar, mis hermanos de estamos en la gloria, a realmente a llenarnos más de que, eh, de que cuando salgan palabras de nuestra boca, seamos realmente, no lo, ya, ya no, ni, no lo digamos directo, ni lo pensemos, uno, dos, tres, Señor, esto es lo que tú anhelas, lo que tú uh, quieres que hagas, esta es tu voluntad. El Señor, sí, esta es mi voluntad. ¡Pum! Ya lo sabemos cuál es la voluntad del Señor porque estamos conectados con el Señor en el Espíritu. Entonces, eso es lo que queremos, mis hermanos de Cristo en la gloria, querido Yad. Es lo que quiere el Señor. ¿Difícil? Yo creo que no, pero para nosotros los mortales, qué cosa tan difícil. ¿Qué cosa tan difícil? Una tarea tan simple que que la mayoría nos cuesta digo todos a todos no hay uno que se libre de esto entonces mis hermanos de estamos en la gloria cada día debemos de mejorar cada día debemos recibir lo que hoy el Señor nos dio como dice en Ezequiel 36, 26. y lo estoy repitiendo lo estoy enfocando porque el Espíritu Santo me dice que lo enfoque porque os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón de piedra te, te deja cegada o cegado de realmente el propósito del Señor. Y por eso el Señor dice, yo os daré un corazón de carne, ese corazón de la transformación, ese corazón del diálogo, ese corazón, ese corazón que realmente vas a decir, Quiero cada día conocer ese Dios vivo de poder. Quiero conocer al Hijo. Quiero conocer al Espíritu Santo. Porque conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad te va a hacer libre de muchas cosas. Hay mucha gente que está amargada, enojada. Y eso la, la, la, la, la, la pone eh, ciega. Las drogas. Hacen el propósito. El licor también. Pero viene, después vienen los lamentos. Una vez más, Dios no obliga a nadie. Pero hoy, y recíbelo en el nombre poderoso de Jesucristo, recibe este corazón nuevo que te está dando el Señor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Porque en Galatas 5.16 también nos dice, mis hermanos, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos? Esa lascivia, esa masturbación, la forma que ves a esas mujeres, esa adicción que tú tengas, ese comportamiento, ese mal genio, esa forma de pensar, de actuar, de vestirte. Hay muchas cosas, mis hermanos, pero cada uno se va a mirar a sí mismo, le va a pedir al Señor, Señor, muéstrame en qué no te agrada, Señor, porque ese enemigo, cada vez que duermo, cada día como estoy siendo más esclava de ahí, o esclavo hoy, Padre Santo, ayúdame, Padre Celestial, y a llenarme más de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que cada día más su presencia se note, se refleje en tu, en, en tu cara, en tus ojos, en tu forma de comportarte, en el nombre poderoso Poderoso Jesucristo. Y ya para ir terminando, Eclesiastés capítulo 11, versículo 10 nos dice, Quita pues de tu corazón el enojo, oh, aleluya Señor. Y aparte de tu carne, el mal, de pensar de, de pronto de matar a alguien, de hacerle a alguien a, mal a algo, a mal a alguien, saca esos malos pensamientos en el nombre de Jesucristo. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vemos una juventud, vamos a hablar de lo que estamos viendo hoy en día que creen que no van a llegar a viejos. Precisamente, estaba hablando con alguien que de la muerte de Pelé. También lo hablé con mi esposa. Todo el mundo cree que somos eternos, pero no lo somos. Todo el mundo quedó... Uy, se murió Pelé. Bueno, un ser humano. Sí, partió en la eh, eh, gloria a Dios que fuera partido en la presencia del Señor, gloria a Dios, y que lo hubiera reconocido como su Señor. Pero la gente cree que vamos a adorar toda una vida. O los hijos. Vemos que, como le decía mi esposa, tenemos como el cassette al contrario tan mal tenemos el cassette tan mal tenemos los cables ahí que pensamos que los hijos nunca se van a ir y que lo vamos a tener para siempre pero precisamente yo hablaba con ella con mi esposa deberíamos comenzar a educarlos como que que en un tiempo van a, van a partir van a hacer sus propios hogares sus propias familias y como padres también debemos de prepararnos para ese momento para decir bueno ya cumplí e hice una mujer o un hombre de bien y que va a aportar a la sociedad y va a tener un hogar si eres mujer vas a conseguir un varón si eres hombre vas a conseguir una mujer que van a, como, dice, como, decía, como lo dice el Señor al, al comienzo de su palabra en Génesis para que fructifiquen y que sean familias verdaderamente en Cristo Jesús mis hermanos una vez más quita pues de tu corazón el enojo hay mucho enojo falta de perdón Mucha rabia, uy, ella me hizo esto, él me hizo aquello. Pum, entreguemos esas cargas al Señor. Lo ha aprendido últimamente. Tú dices últimamente, sí. Lo he aprendido, Señor. Bueno, sí, si se enojaron y piensan eso mal y piensan de eso de mí, pues que lo piensen. Tú conoces mi corazón, porque tú Hace tiempo me comenzaste a dar ese corazón de carne Y hoy recibo Señor porque lo confirmas Que me has da, nos has dado un corazón de carne Y ese corazón de piedra De pronto un poquito de piedra Se, se fue en el nombre de Jesucristo Vamos a ser diferentes Fallaremos Pasaremos por ese desierto Necesitamos pasar por ese desierto Necesitamos ser probados Necesitamos ser que ese alfarero nos molde. Porque qué hay gretillas ahí? ¿Qué hay que, hay que arreglar? Bueno, cicatrices, sí. Pero cada vez que se vea esta cicatriz, tú vas a recordar, hmm, de esto aprendí algo. Y de esto me hizo buena persona. Y de esto me hizo cada día más superar y entender muchas cosas en Cristo Jesús. Yo creo, y, y en esta imaginación infantil, en este momento, cuando el Señor Jesucristo... Sus manitos, sus piecitos, sus agujeritos, dirá: ¿vale la pena? ¿vale la pena? Así somos, así somos nosotros. Digamos que tú tengas una cicatriz, que te caíste. Ah, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, me, me, me, hice, me, me golpeé y me, hizo una, me, me quedó una cicatriz por ese golpe, pero aprendí que no debería hacer eso. Es lo mismo, mis hermanos. Pero vemos una juventud. Como dice la palabra, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Esta juventud cree que no va a llegar a viejo, a viejos. Creen que van a ser, mejor dicho, van a estar por una vida, toda una vida ahí. Pero no, a todos nos va a llegar ese, ese momento. Tenemos viejos. Y vemos a la generación de esta generación, que está marcada que está muy marcada sus cuerpitos eh, bueno si recono reconociste a Jesucristo como tu Señor admites tus errores bueno el Señor este cuerpo se va a quemar este cuerpo se va a ir listo el Señor nos va a dar una transformación en Cristo Jesús Pero bueno, eso no justifica que te sigas haciendo más marcando tu cuerpito no te estoy juzgando, sino te estoy diciendo que el Señor te da un, un, un corazón de carne. Y de hoy el Señor va a quitar vendas. Y va a haber una transformación en cada uno de vosotros. Y es por eso que el Señor se quiere manifestar, no únicamente en ti, en vuestras familias, en vuestros compañeros. Y tú vas a ser ese instrumento para llegar a ellos. Ya se puso la semilla. Muy pronto los veremos, también ellos poniendo semillas en otras personas y le haremos gloria, honra y poder al Señor, porque para él es la gloria y la honra. Como lo digo, él es el productor, él es el director de, de todo esto, que sea nuestra gloria. No soy yo, yo soy uno más del, uno más, no el montón, pero soy uno más que quiera marcar la diferencia en el sentido de que tantos que y hablan y hablan y hablan y hablan y no hacen nada y se comportan tan, infantil, tan infantiles, que igual de ganar ovejas, las dispersan. No somos cantidad, pero somos calidad. Y para la gloria de ahora del Señor, cada día yo le pido al Señor, ayúdame a morir a lo que necesito morir, Señor. Porque yo realmente quiero tener una vida eterna contigo. Tener esa presencia. Y sí, cuando siento el sol, Señor, siento ese calor, siento cómo, me imagino cómo sentirte a ti, sentir tu presencia, sentir esa paz, esa tranquilidad en el nombre del poder de Mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, de Cristianos en la Gloria, eh, el Señor nos ha hablado, en está hablando con Jesús Pabkas, la misión se, se tituló, Durmiendo con el Enemigo, que es esta carne el Señor nos, dejado, nos ha dejado una tarea para este 2023 y esa tarea necesitamos comenzar y yo sé que para este 2023 vamos a ver cositas pero siempre fortalecidos en Cristo Jesús no importa lo que, lo, si tú ves noticias yo te recomendaría que no las vieras pero si las ves, no te preocupes que si estás dejando que el Señor controle tu vida todo va a estar bajo control para ver momentos altos y bajos, claro que sí, como todo. Pero aprendamos de cada uno de esos momentos. Que Dios te continúe bendiciendo y Dios mediante nos veremos en otra misión más. Aquí, en Hablando con Jesús Podcast. Bendiciones y que esta, esta semana sea de bendición, sea lo sobrenatural. Y ese corazón de, de carne que el Señor nos ha dado hoy. Y más de carne. Eh, vas a ver lo maravilloso que el Señor va a hacer de, de, desde ya en este 2023, en tu vida y en las de vuestras familias. Bendiciones y a Dios uh, los continúe bendiciendo. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús, podcasts.